El la casa de la música. Como quisiera hoy detener el tiempo, tú me das esa fuerza para caminar. Y cada año que pasa me vuelvo más viejo. Hoy tomaré tu mano. Enseñar que el mundo no es como lo pintan. Hay gente buena, gente mala y con envidia. Un consejo, mi niña: apóyate en tu madre, tu padre, en la familia. Fue dura esta vida y nos tocó vivirla desde arriba. Que Dios te proteja y te bendiga. No tengas miedo, hoy velaré tus sueños. Eres mi vida, eres mi hija. ¿Y quién diría que una princesa? Y cambiaría toda mi vida Toda mi vida Entre juegos, risas y colores Deberes y lecciones, sumas y restas Son siete primaveras, como ha pasado el tiempo sin darme cuenta que todo este esfuerzo no ha sido en vano Yo seguiré luchando, tú sigue estudiando Papá siempre está ahí en tus triunfos y fracasos Así es la vida, algunas veces nos da alegría Y de repente no las quita, no fue culpa mía Yo quise entregarte una familia, perdona mi hija, pero algún día entenderás Que los amores no duran toda la vida, toda la vida, toda la vida Como quisiera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 Papá, Alejandra